Metal vuelve a hacer de las suyas, acumula una caída superior al 16% en poco más de una semana y o mucho cambian las cosas o me temo que la superación de los 30 euros en velas mensuales, que era nuestro gran objetivo, no se va a conseguir y decimos que era nuestro gran objetivo porque sabemos que este título se la gasta así, es decir, cada vez que parece que va a romper al alza, al final no lo hace, del mismo modo que cuando parece que se va a hundir tras perforar soportes, consigue recuperarse. Al final, si nada lo impide, parece que esos 30 euros van a volver a actuar como importante zona de resistencia, zona de control en la que el valor se ha frenado en numerosas ocasiones desde 2013 y que parece que esta vez tampoco va a ser distinto. Este es el motivo por el que decimos que ArcelorMittal es siempre un título muy difícil, tanto a la hora de subir como a la hora de bajar.